En la estación, hoy como ayer, deseando volverte a ver las cosas que compré, se marchita. De todo lo que pasó, de aquel primer beso que me diste en la estación, aún conservo aquella carta que escribí con tanto amor, aquel sobre, aquella foto, hoy los guardo en un cajón. Pero nunca llegaste, partiste sin decir adiós Aún te veo en mis sueños y no deseo despertar Has dejado un hueco grande en mi corazón He vivido del recuerdo de todo lo que pasó el primer beso Que me diste en la estación Conservo todas tus cartas Y palabras de amor Pero todos los sueños Ya se perdieron en mi interior Viviré de los recuerdos que pasó todos aquellos momentos, hoy los guardo en mi corazón.